¿Eh? Ay, ¡qué Parecida. protección para el enemigo Get up, baby. Uh, uh. Inminente. At la cuádruple inminente. ¡Ah! aparecido. Daño cuádruple. <laughs> Death from above. empatados. el equipo enemigo